FCECO, Radio, Comunicación, Apertura del programa Amartya Sen 2015 Mi nombre es Andrea Saidel, vengo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires Soy parte integrante de la Coordinación General del programa Amartya Sen, cuyo director académico es el doctor Bernardo Clipper. Fui fundador del programa junto con Alberto Barbieri, que hoy es el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí, mi idea era, frente a digamos, la inundación de doctrina neoliberal que vive el mundo, mostrar que hay una alternativa de pensamiento en el planeta. Básicamente tiene que ver con formar a, a jóvenes de las ciencias económicas. Hoy por hoy ya hay jóvenes que pertenecen a otras carreras en ciencias gerenciales y en los grandes temas que eh, asolan al mundo. Tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, eh, con los cambios climáticos, con las cuestiones de género, etcétera. Y, y colaboren con una política pública. Eh, trabajar en estos temas en algunas universidades, por ejemplo, cuesta más que en otras. En esta universidad en particular, por eso estoy muy contenta de estar acá hoy, eh, son temas que hacen a la gestión. El decano está muy comprometido con el tema de la responsabilidad social y de hecho le dio mucha fuerza al programa Marte y, y esta relación y esta apertura hizo que también surgieran ideas que podían ser llevadas a cabo. Entrega del título Doctor Honoris Causa a Bernardo Klisberg. Con este título se honra a quienes dedican su vida a observar, analizar y denunciar la realidad social, a quienes desde diferentes miradas disciplinares, con su trabajo, coraje y militancia ética y social, se aventuran a enfrentar cualquier obstáculo para contribuir a la misión de mejorar la calidad de vida de los pueblos. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos resuelve otorgar el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos al Doctor Bernardo Klicksberg. Más vale encender una vela que a la oscuridad. FC FCECO Radio Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Entre Ríos